Y voy, te vienes al canal de Big buitos. Hoy, como ya saben, se nos apoderó el Halloween Y por eso, yo y no una invitada especial Estamos disfrazadas de algo Bueno, Buitos, comenten abajo en los comentarios De que estamos disfrazados Y hoy les tengo a una invitada súper secreta Que es la enfermera embrujada Ay, Es nuestra enfermera y nos acompañará el día de hoy. Así que vamos y acompáñenos en esta tenebrosa aventura. Así que comen bueno Buenas, y abuelitas. Como ya ven el título, hoy haremos un tag sobre Halloween. Así que diremos cosas que hacemos nosotros en Halloween o acostumbramos a hacer y quién es más probable a. Vamos a empezar. La primera pregunta que yo quiero hacer es ¿Quién consigue más dulces en Halloween? Así que la temática es de que Yo o Hanna, cerraremos los ojos y apuntaremos a la persona que creemos que los consigue más. Ok, así que ¿Quién consigue más dulces? Ok, Janita, di la siguiente pregunta tú. Okay, ¿Quién es la que más se canta en pedir dulces? Ok, digo sí, okay. que... La E. La E. Bien es lo que ha, te han confundido en la línea con otra persona. Ok. Ana, tienes la siguiente pregunta. Los, muchos dulces ok la siguiente pregunta que va a hacer es ¿quién se maquilló más rápido o terminó antes que la otra? ahora viene la siguiente pregunta ¿quién es el que se tardó más maquillándose? aquí antes de seguir la siguiente pregunta Quiero agradecer a nuestra invitada por participar y apreciar su hermoso maquillaje Que por eso, ustedes saben que cada vez tiene un más Pero quiero apreciar que su maquillaje es hermosísimo Y está con un paquete que se tiene blanca, sus labios Porque recuerden de que ella es una enfermera de Halloween Así que sigamos con la siguiente pregunta La siguiente pregunta que yo quiero hacer es ¿A quién le gusta más el Halloween? Ahora, la ¿sí no ¿sí no siguiente pregunta, enfermera ¿Quién es el que consigue menos dulces? Así que sigamos con la siguiente pregunta, ¿Quién es la que no le gusta tanto hacer de ventas ¿Sí? La siguiente pregunta es ¿Alguna vez y por qué? Oye, así que si yo te pregunto enfermera, ¿alguna vez cuando ustedes les dieron a tomar un concept no se nos gustado? Sí, eso que la verdad no me gustaron tantos productos que me todos los chaponajes todos los productos que tiene. brujas Como más los dulces ¿eh? Bueno, es de que una vez Ella Cuando era pequeña Había Tres bolsas enteras de dulces Pero Halloween Pero había tres porque ¿Y? había tenido Más que mes yo Y esta enfermera, Cuando era pequeña Se los quiso comer so, Atrás de sí Yo me fui a dormir Con mi mamá Y ella se quedó Lo que, lo que pasó. Estas que las tres botellas de luz están ahora de aquí, entonces puedo dar una chica, no sé si da Son un <risa> no, pero, mira. y así hasta aquí llevo el video pongan en los comentarios si les dijeron denle, denle like. like es cierto denle muchos likes y pongan en los comentarios si quieren otras preguntas que nos hagan en otro video o simplemente comenten ahí eh, que bonito disfraz o de qué nos disfrazamos aunque eso ya lo van a saber así que los invitamos a el Timbúlito a que se queden en sus casas y se eleven el Halloween. Para que se puedan divertir, pero recuerden que siempre tienen que tirarse y protegerse del nuevo virus que tenemos, llamado Coronavirus. 19, y que tenemos que protegernos ya que eso aún no se ha acabado, pero muy pronto lo venceremos. comentarios de que se disfrazaron en Halloween y mándenos sus fotos por nuestras redes sociales Instagram, Facebook TikTok, Twitter, Twitter nos mandan por sus redes sociales sus disfraces de como se disfrazaron me por si solo se maquillaron su cara o se comentaron en Instagram o ya lo tenían. así que vamos a ver algunos bloques hasta pronto. Los saluda Edith Ruitos Vampires ahí. Y... y la enfermera Hanna. La enfermera. Ah, y algo. Sí, denle like, suscríbanse. Y activen la campanita. Ya que es Halloween. Así que... Dulce Halloween. Se cuidan la enfermera vaya a buscarlos a vacunarlos eh con una gigante vacuna así que es mejor que se cuiden se suscriban y le den a like así que